¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis todos bien. Y nada, es jueves y hay que recoger este Recipe for Disaster, un simulador de gestión que representa el entorno trepidante, lleno de drama, de una cocina y un comedor profesional. Crea el restaurante de tus sueños, elabora recetas y menús, gestiona tu plantilla mientras te enfrentas a situaciones desastrosas. Pueden ser incendios como... Cualquier cosa que se te pase por la cabeza Así que nada, sed felices Y no olvidéis odiar a la luna Chao, chao, nos vemos